¿Qué gente? Estamos en un nuevo vídeo Os voy a enseñar el aro de luz que me he comprado Para mí es la mejor iluminación para tu setup Ahora mismo la tengo encendida rebotando hacia la pared Y así se me vería si la tengo la luz en mi cara vería algo así vale se me vería más brillante bueno esto depende del día de noche ahora mismo sería como parecido y nada chicos os voy a enseñar las cajas cuál me he comprado el precio sobre todo bien chicos estas son las dos cosas que me he comprado vale me he comprado esta de aquí seguramente en vuestra tienda habrá alguna tienda sobre por ahí que lo traiga así suelto vale yo me lo compré por dos piezas el trípode es por separado y esto, esto me compró, me costó 12 euros y esto unos 14 Bueno, sí, me ha costado 26 euros esto Pues eh, vamos a probarlo, ¿vale? Les recomiendo comprárselo por separado porque junto a veces te viene por 40 euros Y nos estafan bastante con esas cosas Así, así que, que se lo compran por separado mejor aún, ¿veis? Ahí el reflejo del aro de luz Pues nada, se lo compran por separado, le sale más barato yo creo O en AliExpress o en Amazon que seguramente le salga más barato que a mí pero bueno cuidado que hay tiendas ahí que te estafan un poco y te ponen esto por 40-50 pavos y bueno chicos os voy a enseñar la diferencia ahora mismo tengo el foco encendido y mirar si lo pago lo que pasa vale pum mirar el cambio si sí da bastante cambio vale sí que se nota bastante el cambio mirar y está al máxima potencia obviamente mira se va calibrando esto tiene 10 niveles, ¿vale? 10 niveles de luz Este es el 10, el máximo que tiene Y podéis ir poco a poco bajando la potencia de luz Ahora mismo lo tengo encendido Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, 8, 9 y 10 Y este es el máximo que tiene Como les he enseñado antes, ahora me está dando directamente la luz Si lo doy para atrás y que rebote Bueno, pues podría verse mejor, peor Dependiendo de la habitación que tengáis La pared si es blanca o no, la mía sí, en este caso y si es de día, si tenéis claridad en la habitación Yo es que tengo una ventana aquí al lado Que me da toda la claridad, por eso se ve peor Pero bueno, también te digo que la cámara que tengo Y la capturadora, la cámara es muy buena Pero la capturadora no lo es Y no me capta bien la luz Pero bueno, más o menos eh, está bastante bien Y ahora os lo voy a enseñar con la cámara Cómo se ve por fuera eh Bien chicos, esta es mi habitación Este es mi setup Y como os estaba diciendo, este es mi aro de luz vale rebotando hacia la pared Y así la luz me da después el rebote a mí. Es una explicación un poco rara, ¿vale? Es este aro de luz. El trípode es bastante alto que me he comprado. Aquí ya depende de vuestro gusto. Podéis comprarse un trípode pequeñito. Y ya está. Pero bueno, el aro es este tamaño. Los hay más grandes, los hay más pequeños. Pero yo creo que el más pequeño es suficiente. Este es el más pequeño, ¿vale? Y, que, como digo, eh, tiene 10 niveles de luz que te trae... Tienes que enchufar la corriente. Algunos son... Eh... Algunos son de USB, así que yo lo he comprado de corriente mejor. Bueno, no, este es de USB, perdón. Este es de USB, lo que he puesto el cargador del móvil para poderlo cargar. Y nada, como digo, menos nivel, más nivel, cambiar esto. Esto está en azul, esto es en naranja y el blanco, ¿vale? A mí me gusta mucho el azul porque le da un toque más fresquito al asunto. Y bueno, como digo, podéis bajarle el nivel aquí, si le bajáis, al mínimo. Y este es el mínimo y este es el máximo que teníamos antes. ¿Veis? Pues nada, eh, si alumina bastante como veis. Este es el trípode. Eh, lo podéis colocar. Esto es lo que te viene suelto, ¿vale? De aquí para arriba. Es lo que te viene suelto. Y luego esto es el trípode que te viene ya directamente así. Lo ordenan como quieran y listo. Como veis chicos, si sí hay bastante diferencia. Sobre todo por la noche. Os buscaré un clip. Que por cierto, seguidme en Twitch, os buscaré un Twitch en donde se ve sin foco y con foco por la noche. Vais a flipar el cambio, o sea, se nota una pasada, ¿vale? Lo pondré en edición para que veáis la diferencia y que os pondré el producto aquí en la descripción en Amazon y si puedo en Aliexpress, ¿vale? Así que nada, eh, comprárselo si lo queréis o en vuestra tienda física que no me importa. Si les gusta este estilo de tutoriales podéis seguirme en mi canal de YouTube. No hago estos tipos de tutoriales normalmente, pero lo puedo hacer de vez en cuando. De hecho, estoy preparando un tutorial de mi cámara, ¿vale? ¿Cuál es la mejor cámara para principiantes? Y esta es sin duda la mejor cámara que podéis obtener para principiantes. Y es, tiene mucha mejor calidad de lo que estáis viendo ahora. Puede grabar en 4K, así que nada. Eh, como veis, sí hay bastante diferencia y solamente estamos de día. Así que imaginaos esto. Mirad, voy a encender la luz de atrás para que veáis vale esta es la luz entera la toda totalmente la luz vale si apagamos esto se me ve bien pero eh, bueno más o menos no tengo la habitación iluminada a tope y ahora sí se me ve bien si hacemos el efecto rebote se vería algo así por la noche porque claro yo eh, yo lo que quiero hacer es que se me vea atrás que se me vean las luces led o un foco de luz ya veré lo que haré pero aquí atrás en la pared voy a ponerle algo de colores no se va a quedar blanca así que nada espero que les haya gustado el tutorial si es así dejarme un like suscribirse y hasta la próxima hasta luego